Hola, qué tal amigos de Noticias de Última Hora, un saludo muy especial para todos ustedes y muchísimas gracias por estar acompañándonos en nuestro canal y en Noticias Internacionales Mundo. Hace rato no subíamos contenido, pues teníamos pendientes unos eventos de la familia. Pero bueno, aquí estamos nuevamente para llevarles a ustedes cuáles son las informaciones más importantes de las últimas horas. Nueva advertencia que entregó Rusia a Alemania en un contacto telefónico entre los mandatarios Vladimir Putin y Olaf Scholz. Hubo cuestionamientos y hubo advertencias. Ya vamos a hablar de esto. Biden quiere dialogar con Putin. Dmitry Peskov dice que no habrá diálogo siempre y cuando no se respeten los intereses rusos. Esto y mucho más vamos a hablar a todos ustedes de esta información tan importante en las últimas horas aquí en Noticias Internacional Mundo y también en Noticias de Última Hora. Un saludo muy especial para todos y bienvenidos a la información más importante de las últimas horas. Joe Biden este jueves se reunió con Emmanuel Macron. Y ustedes saben que Joe Biden en los últimos tiempos había rechazado poder bueno entablar alguna conversación que llevara a una mesa de negociaciones entre Ucrania y Rusia. Y en las últimas horas, pues efectivamente... Joe Biden con Emmanuel Macron se han reunido y han tocado estos temas y parece ser que hubiera convencido Emmanuel Macron a Joe Biden para poder sentarse en tocar temas como el conflicto entre Ucrania y Rusia con Vladimir Putin para llegar a una mesa de negociaciones. Efectivamente, pues todo parece que Macron lo ha convencido para que se sienta a dialogar con el presidente de la Federación y bueno, la respuesta por parte del Kremlin es que hasta que una de las dos partes efectivamente, claudique. look, there's one way for this war to end, the rational way, Putin to pull out of Ukraine, number one. But it appears he's not going do that. But the fact of the matter is, I have no immediate plans to contact Mr. Putin. Mr. Putin is, I mean, choose my words very well. I'm prepared to speak with Mr. Putin if in fact there is an interest in him deciding he's looking for a way to end the war he hasn't done that yet if that's the case in consultation with my French and my NATO friends I'll be happy to sit down with Putin to see what he wants has in mind todo indica que por el momento no va a haber este tipo de negociaciones y han rechazado este viernes las condiciones por parte de Rusia hacia Estados Unidos de poder entablar algún tipo de negociaciones. Y han dicho que las cosas así como están van a continuar. Eso quiere decir que el conflicto va para largo hasta que Rusia consiga los objetivos, afirmó Dmitry Peskov en las últimas horas el viernes dijo que Putin está dispuesto a mantener conversaciones siempre y cuando se respeten los intereses de la federación cosa que Occidente no lo ve así y si no es así pues no va a haber diálogo es lo que ha dicho el portavoz del de Kremlin en otro ángulo Scholf se fue de Valentón y quiso hablar supuestamente para poner a Putin en su sitio literalmente hace mucho pero mucho rato estos dos personajes no se reunían estamos hablando de Vladimir Putin estamos hablando de Olaf F. Scholf Putin decidió tomar la iniciativa, dicen desde Occidente, pero desde la Federación hablan que fue el mismo Olaf Scholz el que tomó la iniciativa, el que levantó el teléfono para hablar con Vladimir Putin y entablar conversaciones eh, para tocar el tema central, pues la guerra en Ucrania y otro tema que también se tocó es el tema del de transporte de los cereales. Eh, para destacar, amigos, entre estas conversaciones que se registraron recientemente es que el primer ministro iman Olaf Scholz le pidió a Putin en pocas palabras le advirtió que tenían que sacar las tropas para poder entablar una mesa de negociaciones que hubiera un camino hacia, bueno, abordar un tema de negociaciones con Ucrania. Pero el presidente ruso fue bastante inteligente en la forma de abordar los temas y le fue muy claro con el papel que están jugando los países occidentales respecto al apoyo militar y financiero que le están prestando al gobierno de Volodymyr Zelensky. Inclusive, el propio país alemán, reiteró Vladimir Putin, y su postura frente al conflicto. Hablaron en esta reunión, amigos por ejemplo de la entrega de equipos bélicos hablaron por ejemplo de las armas de largo alcance, además Putin refutó en que la OTAN esté entrenando grupos que luchan con los ucranianos en contra de las tropas rusas y en ese orden de ideas Putin le ha dicho a Scholz que no se negocia la paz con Zelensky porque mientras que por un lado se hacen todos los esfuerzos por entablar una mesa de negociaciones, por otro lado la OTAN está enviando las armas al ejército de la AFU y esto hace imposible con este apoyo militar y financiero que le permite a Ucrania estar en pie de lucha pues llegar a una mesa de negociaciones eso en pocas palabras es lo que Vladimir Putin ha dicho que conlleva a que la guerra no tenga un fin, es lo que ha reiterado en las últimas horas Vladimir Putin destacando que el servicio de prensa también en la conversación sostuvo que los dos mandatarios Scholz y Vladimir Putin tuvieron esta conversación además que fue muy contundente Alemania por parte del presidente Olaf Scholz, fue muy contundente cuestionando los ataques rusos masivos en las últimas horas a Ucrania y poniendo en tela de juicio de que esto también afecta a la población civil y rechazando por parte del gobierno alemán la, eh, los ataques a la infraestructura eléctrica ucraniana, respondiendo Vladimir Putin que esto era algo inevitable a Scholz y que esto era una respuesta a los ataques acaecidos al puente, o bueno, al puente Kers de la anexionada península de Crimea Putin le llamó la atención a Scholz y lo instó a que revise su postura con respecto a los acontecimientos entre Ucrania y Rusia, pero Olaf Scholz le amenazó a Putin que va a seguir apoyando económica y militarmente a Ucrania, luego de que Rusia también lo cuestionara de culparlo a Alemania de inundar de armas al gobierno de Zelensky. La llamada duró una hora, según la Cancillería Alemana en el tema de las negociaciones, pues eh, hubo conclusiones, todo indica que no habrá por lo pronto un eje que acerque a las partes involucradas, llamando a Rusia a Alemania, a que deje de utilizar una política destructiva de equipar y armar al ejército ucraniano. Aclaro, una cosa desde el Kremlin han dicho que la llamada, como lo dije al principio del video, la hizo fue directamente a Alemania. Putin accedió a ella para ver qué era lo que quería Olaf Scholz y ya ustedes se pueden imaginar que le pidan a Putin en pocas palabras que claudique o que saque sus tropas, pues eso no cabrá en la cabeza de Vladimir Putin. Y esto pues muchos que ya conocen a través de la retórica que se maneja desde la federación es bien sabido que el hombre primero en cuatro tablas que dar el brazo a torcer y en muchas ocasiones con el ministro de relaciones exteriores Lavrov ya lo había anunciado que esto iba a ser muy difícil de llevar las relaciones con Occidente después de iniciada la operación militar especial y Lavrov efectivamente en las últimas horas acusó a Occidente a la OTAN de estar involucrado directamente con el conflicto y ha dicho que el ataque a las plantas de energía eléctrica tiene que ver con el debilitamiento de las capacidades militares de los ucranianos e impedir la entrega de arsenal occidental para la AFU. En las últimas horas también tas hizo un recuento de todo lo que fue, bueno, la conversación aparte de este tema de la guerra en Ucrania se tocaron el tema, por ejemplo de los acuerdos de los granos, particularmente con respecto a la exportación de fertilizantes rusos con el canciller alemán Olaf Scholz, dijo también los encargados de la oficina de prensa por ejemplo, estamos hablando de Dmitry Peskov. Según el comunicado del Kremlin, se abordaron las cuestiones de la implementación de los acuerdos del paquete de Estambul del 22 de julio sobre la exportación del grano ucraniano desde los puertos del Mar Negro. Y el desbloqueo de la exportación rusa de alimentos y fertilizantes, ha dicho el Kremlin, que también habló de la necesidad de un desempeño justo del Acuerdo de los Granos, lo que significa la eliminación de todas las barreras por parte de los suministros rusos, agregó el servicio de prensa. Las circunstancias del acto terrorista contra el Nord Stream 1 y 2 requieren una investigación transparente con la participación de las autoridades rusas pertinentes. Fue una de las sugerencias que también le dijo Vladimir Putin a el Olaf Stolf en esta llamada. Mucha atención porque esta noticia reciente, según el diario Avia.pro, en las últimas horas se conoce que se ha descarrilado un tren blindado, o más bien un tren con vehículos blindados estadounidenses que iban para Ucrania. Se hablan de decenas de unidades de vehículos blindados estadounidenses que resultaron dañados como resultado de una emergencia con un tren de armas que iban para la AFU. Se informa que estos equipos iban a ser desplegados en Grecia. Sin embargo, la información dice que estos iban a ser desplegados en Ucrania. Algunos de los vehículos blindados y armas también iban a ser entregados al ejército de la AFU. Eh, dice Avia.pro que estos hechos ocurrieron en circunstancias misteriosas. Según los observadores griegos, el descarrilamiento inesperado del tren se produjo en un tramo recto de la vía. Al mismo tiempo, la velocidad de movimiento del tren era baja. Esto no excluye la posibilidad de que se haya cometido un sabotaje dirigido y organizado para evitar el suministro de armas tanto a Grecia como el país de Ucrania. Mucha atención porque ya para cerrar, en las últimas horas habrá una reunión entre la OTAN, los miembros de la OTAN, para tocar el tema de China. Se creía antes que Rusia podría ser el foco de atención, pero no, resulta que China es prácticamente el foco de atención entre los países de la OTAN que se reúnen a esta hora prácticamente para mirar todo el tema, digamos así, el reacomodamiento internacional y lo que significa China para Digámoslo así, la expansión estratégica comercial del norte y occidente, que quiere cuidar sus intereses y peligran con la expansión militar y económica que está teniendo el gigante asiático. En pocas palabras, China es el foco de la nueva reunión de la OTAN y todo indica que el mensaje es que quieren... Que los aliados endurezcan, los aliados de Estados Unidos, estamos hablando de Europa, endurezcan su retórica, endurezcan sus mensajes eh, respecto a China. No le han gustado en las últimas horas como se han referido, por ejemplo, representantes de la Unión Europea. Estamos hablando tácitamente de Joseph Borrell enviando mensajes alusivos a China muy endebles. y también por parte digámoslo así de banqueros en los que han dicho que hay que seguir el modelo chin entonces estamos hablando de Klaus shop que a través de cgtn pues dio una entrevista y emitió estas palabras que le cayó bastante mal al establishment norteamericano y por eso han pedido una investigación para este banquero y lo van a digámoslo así a llamarle la atención y lo van a apretar para que siga las líneas occidentales y en la reunión de hoy pues podrían ponerse por el cielo las tensiones entre Occidente y China y llamar la atención así a los aliados como les estamos diciendo, fijando su posición contra la economía del gigante asiático para defender los intereses de Occidente Europa, mucha tensión según político ha visto en las últimas horas que no están viendo con buenos ojos cómo Estados Unidos está sacando provecho de lo que está pasando en el conflicto entre Rusia y Ucrania porque indica político que este es el mayor beneficiado del conflicto y consideran que la ley que está promoviendo Estados Unidos para la ley de la reducción de la inflación que es solamente según los expertos buena para el norte y malísima o con mucha desventaja para Europa pues esta medida pretende beneficiar más que todo para la economía de los Estados Unidos a costa de las economías de los países europeos y nadie dice nada pero ahora Europa según político pareciera ser que está despertando del error monstruoso que ha cometido en los últimos meses que ha sido dejarse llevar de un jugador táctico como lo es el norte un país que tiene una visión económica en favor de él eh, y que tiene una visión con respecto a Europa eh, de tomarlo como un conejillo de indias. Europa se ha dado cuenta esto en noviembre sobre los perjuicios de esta medida y el provecho económico para el norte por la venta del gas y el, y el precio que es más caro de lo que le vendía Rusia a Europa. Estamos hablando de un 40% más caro el precio que le está vendiendo Estados Unidos y también estamos hablando del gas que le está vendiendo a Europa. Y por eso, por ejemplo, estamos viendo, les voy a contar a todos ustedes, por ejemplo, la empresa Volkswagen está asfixiada con lo que está pasando con los precios de la energía, petróleo, así como ella. Hay muchos más que le están diciendo a la Unión Europea bueno, si no me bajas los precios de la energía, si no me bajas los precios del petróleo, no podría continuar y yo me voy para Estados Unidos, que allí es donde está prácticamente el billete. Me están dando todos los beneficios para yo poder plantar mis eh, instalaciones allí Y poder funcionar y poder seguir operando. Es la advertencia que le han entregado en las últimas horas a los gobiernos de Europa. Lo mismo las plantas y fábricas que hacen por ejemplo las baterías eléctricas. Esto que va a ser un boom para los próximos años con el tema eléctrico. Eh, para los carros que van a funcionar eh, para poder cuidar el medio ambiente efectivamente le han dicho que si no hacen el deber de bajarle un poco a los precios de la energía pues efectivamente con la ley de la reducción de la inflación pues sencillamente van a trasladar sus empresas y esto afectará económicamente e industrialmente a Europa es lo que están diciéndole las empresas de energías renovables como la que estaba hoy hablándoles a ustedes las fábricas de baterías eléctricas como Volkswagen, entre otras han advertido que se podrían ir a Estados Unidos a montar sus fábricas y este es uno de los errores monumentales que están viendo desde Europa y que no han podido desmontar y estar sometidos a las órdenes occidentales todo está señores eh, a la orden del día porque ellos tienen que estar a lo que les diga desde el país norteamericano porque allí pareciera ser que el continente de Europa fuera el peón porque está a lo que le diga el establishment. Lo van a conducir a que las fábricas de Europa tomen rumbo para el norte. Por el tema de los precios para poder operar. Y ahora desde la OTAN pues miran también cómo poder joder a China. Haciendo presión por parte de los aliados y hoy efectivamente pues está analizando este tema y estaremos muy pendientes de toda la información espero sus comentarios espero haber sido un poco claro con esta información para todos ustedes Los dejamos eh, me disculparán que subimos el video de esta forma sin mucha edición porque pues como les digo mi hijo está de graduación y estamos haciendo todo lo pertinente para poder llevar a cabo esta fecha especial a ustedes muy amables y muchísimas gracias lo importante es no dejarlos a ustedes sin información mucho tiempo, Dios los bendiga nos escuchamos en el próximo contenido aquí en Noticias de Última hora